Hay un abuso de estas autoridades que se han metido aquí de las 9 de la mañana tumbando casas. hay niños oficiándose de bombas que ellos han tirado, agrediendo a estas autoridades, donde yo estuve en bienes nacionales hace como un mes y les dije lo que el presidente hizo una, un agueducto, hizo una escuela, un liceo, una instancia, y allá en bienes nacionales, mi gente, que tú del Estado, que tú en uno unos yarusas, que aquí no hay desalojo, que aquí no hay desalojo, que esos hijos de diablo los que están abusando, que que están abusando aquí en, en este lugar. Adiós, ellos vinieron a tumbar. Sin decir nada, con su casita, mira cómo está todo esto aquí, eh. mira cómo está todo esto aquí, aquí hay un, un, un herido ahí, mira cómo le pusieron eso, que está en el hospital interno. ¿Quién lo hirió? A ah, no se sabe quién fue hirió, está en el hospital interno, sí. Y acabaron con todo aquí, mira con la situación ahí donde está el cochón y todo tirado ahí, la casita. Esa ahí había una mujer ¿De vinieron, ahí de la yo? casa, en, en traidores. En tra tumbando toda la lo casa lince, y los todo aquí. con todo, ¿ustedes saben por qué no lo van a sacar? Porque nosotros tenemos 15, 20 y 6 años aquí amasando todo. ¿Y qué pasa con los papeles? Que no aparecían. Ahora aparecieron los papeles. Fue que se me llevo a ir los papeles de ellos. ¿Quién es? Esto no tiene papeles. Ay, hacemos un llamado a las autoridades municipales y nacionales de que, de que atemperen al llamado que nosotros le hacemos, ya que aquí viven familias que no tienen donde vivir. Ahora se presenta que está Navidad entonces, ¿cómo la comunidad va a tener Navidad si ahora lo quieren desalojar? Si las autoridades pretenden desalojar esta, esta comunidad, entonces aquí en San Francisco de Macorís no va a haber Navidad. Nosotros estaremos en la calle con otras organizaciones sociales, juntas de vecinos, organizaciones populares que nos estarán apoyando con este pueblo movilizado en la calle si las autoridades pretenden volver a querer desalojar ¿Vinieron de, de sorpresa? Sí, vinieron de sorpresa ¡Sí, avisé, esta mañana. Viniendo. No la tiene uno.